Por tanto la energía 4.0 eh, está marcada por la electrificación de la misma, su origen renovable y el cambio entre generadores y consumidores. Ahora los consumidores pueden ser a su vez también productores. La, por lo tanto será preciso para ello la creación de redes de distribución inteligentes, el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía y eh, la mejora de la eficiencia energética. Las redes de distribución inteligentes, eh, o también conocidas como Smart Grid, son la solución para conectar distintas eh, fuentes de producción de energía, que pueden ser variable o no, y distintos consumidores a la red eléctrica. Se trata de un sistema descentralizado y bidireccional, por lo que los consumidores podrán ser a su vez productores en función de las necesidades. Las redes de distribución inteligentes pueden funcionar a dos niveles, el nivel macro, también conocido como Smart Grid, donde el gestor puede decidir sobre si un punto es un consumidor o un productor en función de la necesidad de la red. Y luego en el segundo nivel tenemos el nivel micro o también conocido como Smart Factory o Smart Building. En una fábrica el consumo energético de los sistemas automáticos y de las líneas de producción puede ser adaptado al coste energético de cada periodo y de igual forma en una vivienda el consumo de los electrodomésticos se podría adaptar en función de la demanda. En ambos casos la clave está en el gestor energético que es quien decide la conexión y la desconexión de los consumidores y de las fuentes renovables en función de la producción eh, del momento y del consumo de la instalación. Los sistemas de almacenamiento son necesarios para equilibrar la producción y la demanda y existen tres sistemas de eh, almacenamiento, los mecánicos, químicos y electroquímicos. De todos ellos, los más utilizados a escala comercial son los electroquímicos que se fundamentan en el uso de baterías. Estos sistemas presentan un inconveniente y es que tienen un bajo rendimiento, por lo que perdemos energía en el proceso de, de almacenamiento destacar el protocolo vehicle to grid que permite conectar los vehículos híbridos y eléctricos a la, red, eh, a la red eléctrica cuando están conectados a la misma pero no están operando, por ejemplo en el caso de que se encuentren aparcados. De esta forma los vehículos se convierten en consumidores o en productores en función de las necesidades de la red. Y por último, para lograr la eficiencia energética debemos atender a tres puntos clave, que son la optimización del diseño de los consumidores y el retrofit de los mismos, la adaptación de los procesos de fabricación y máquinas e introducción de sistemas inteligentes para lograr solo el consumo energético necesario y por último la utilización de sistemas de recuperación y almacenaje de energía. Si os habéis quedado con más ganas de saber sobre este tema, os recomiendo que consultéis el material complementario. Espero que hayáis disfrutado.